Hola tribu de madera reclamada. Hoy vamos a ver cómo hacer una cola de milano en media madera y una falsa cola de milano en media madera. La cola de milano es un tipo de unión. La unión a media madera es otro tipo. Se pueden combinar perfectamente para hacer este tipo de uniones que tienen mucho sentido. Por ejemplo, si esto fuera una pata, digamos, una mesa y esto fuera un travesaño. Este, que va así, ¿no? entonces esto hace que la acción mecánica de, de separarse no sea posible por la forma de la cola de milano ¿eh? cola de milano se refiere a la cola de un pato que se llama milano y por eso que tiene una forma así esto es una cola de milano tradicional, normal, hecha a media madera que es bastante simple de hacer, les voy a mostrar cómo y lo hice incluso con herramientas manuales, muy fácilmente y esto es una unión a media madera tradicional, normal, donde simplemente corté las dos maderas rectas y lo hice utilizando la sierra de mesa para que vean lo contrario a lo que hice aquí, que fue manual. Y entonces lo hice muy rápidamente, ¿verdad? Porque todo el trabajo mecanizado es muy rápido. Y luego lo que hice fue este, hacer aquí unas perforaciones y colocar dos tarugos para que hagan el mismo efecto que se produce en la cola de Milano, ¿verdad? Entonces la tracción hacia aquí tampoco es posible porque traban con los dos tarugos además estos tarugos que los ven así tan raros eh, están hechos de terciado ¿vale? lo hice utilizando la técnica que ya les había mostrado antes de cómo hacer tarugos con una terraja ahora les voy a mostrar un poquito más de cerca para que vean el, el detalle del tarugo ¿eh? que está hecho de terciado bueno, simplemente estético, tiene sus problemas acá la cagué serruchando ¿Eh? Y ahí quedó un poco el, el tap y tal, pero bueno, es un trabajo que lo hice rápido, más que nada más demostrativo Para que ustedes pudieran ver las dos técnicas que logran un mismo resultado Y cómo queda cada, cada una, los pros y los contras, y qué tanto más rápido es una técnica que la otra Bueno, eh, procedemos, lo primero que voy a hacer es, es marcar, ¿no? Pongo una madera sobre la otra y voy a marcar el, el espesor de, de la madera en la punta, digamos de la manera que voy a recibir, luego con mi gramil improvisado hecho con un simple tornillo y un pedacito de madera, marco lo, los lados y designo toda el área que tengo que cortar, todo el material que tengo que retirar y esta va, va a ser, digamos, donde voy a hacer la, la forma del milano, ¿verdad? primero tengo que retirar una parte, para luego hacer la forma usando la guía de serrucho, la guía magnética para serrucho, que se lo dejo por ahí el video Hice el primer corte, el corte recto, luego la puse en la prensa Moxon, que también le dejo el video, y procedí a cortar. Para hacer este tipo de corte, nos conviene eh, ir haciéndolo más de un lado que del otro, para poder mantener bien la, la, el cerrucho derecho, y ir de a poco emparejando la, la parte de atrás, digamos. Ahí voy, bueno, es un trabajo simplemente, todo el video, esta es la parte de la donde hago las cosas va, va a ir a 4 por de velocidad porque si no nos volvemos viejos pero bueno ahí estoy marcando marqué un centímetro de cada lado y estoy haciendo la forma del milano no hay una medida exacta va a ser la forma con que nos quede un poco así ya está hay gente que le gusta más gente que le gusta menos hay alguno que irá a unos grados otro que irá a otros yo te digo la verdad no hay una forma exacta basta con que tenga por lo menos 5 grados, calculo yo, y de ahí en adelante todo funciona. Así que bueno, ahí corto un lado, corto el otro, ¿Mm? de, a, acá voy a cometer un error yo estoy relatando luego, ¿no? por eso sé que lo que hay en el futuro, eh, pero bueno, este me quedó imperfecto ahí, me fui de la línea, traté de corregir, pero bueno, no, no quedó muy, muy fino, digamos y si hubiera sido un trabajo para un cliente o algo hubiera agarrado otra pieza pero como bueno para un vídeo de demostración da igual o lo hubiera quitado un poco más y bueno ahí hay, hay distintas formas de arreglar el tema pero ahora mismo lo voy a tapar simplemente con cola y con serrín cuando termine el armado la otra pieza bueno pues marco la pieza que acabo de cortar donde se va a alojar marco la profundidad a la que tiene que ir también y aquí voy a hacer varias líneas con el serrucho para luego quitar eh, con el formón ¿vale? primero marco los bordes ¿sí? y luego hago la, dos líneas más al centro para que sea más o una, no me acuerdo ahora bien para que sea más fácil el vaciado con el formón ¿sí? ahí ya están las la dos de los lados voy hasta la línea que marqué con el con el gramil, no? con el, bueno, con el tornillo con madera y bueno ahí ya tengo toda la línea, ahora voy a parar la pieza bueno perdón ahí por todo el movimiento de cámara <ríe> me olvidé quitarlo en la edición y ya estoy muy cansado de editar así que bueno ahí tratando de que la espalda del formón la parte plana de atrás esté bien recta vamos introduciendo y vamos quitando en este caso como no era tan profundo Voy prácticamente al final, si no, conviene hacerlo como en dos pasos, ¿vale? Quitar primero un, un poco de madera y luego quitar el resto, pero en este caso como espino, que parte bastante bien, bastante fácil. Este, y, y tal, pues, fui casi a saco, como dicen en España, ¿verdad? Bueno, ahí ya estoy probando, ya entra, ya queda perfecto, y ahí es, esa es la acción del Milano, ¿verdad? Sin pegamento, sin nada, yo ya no puedo, por más que tire de la pieza zafarla por la forma misma del encaje, ¿no? Ahora le pongo la cola para asegurar, ¿m? una prensa para que haga su trabajo. Ah, voy a rellenar, claro, con acerrín y con cola, esa imperfección que me quedó sobre todo en un lado. Bueno, voy a rellenar todas las líneas que haya que rellenar, pero sobre todo ahí en, en la parte derecha, que este, hubo un problemita y quedó un milímetro, el primer pedacito, un milímetro mal cortado. Nada, pero bueno. Así se arregla. Ahí estoy marcando para hacer la segunda unión, la que voy a hacer solamente a media madera y luego la voy a trabar con los tarugos. Esta la voy a hacer en la sierra, van a ver que es mucho más simple. Primero marco la altura, con el tarugo marco lo, lo, los cortes que voy a hacer, igual que en la otra, y luego son pasadas repetitivas donde te vas moviendo unos 3-4 milímetros, que es el espesor de la hoja, hasta que se hace todo el desalojo del material. Vale, ahí voy pasando, en esta voy a llegar hasta el final. Después en la otra va a haber tomas de varios lados para que puedan apreciar un poco más el trabajo. Es un trabajo que, bueno, haciéndolo con un buen respaldo eh, y con cuidado y con tranquilidad, no reviste mm, peligro alguno, o sea, bueno, ahí estoy marcando ya donde se va a alojar en la otra pieza y ahí empiezo... En este caso, como va en la mitad de la madera, hago primero un lado, después el otro y luego empiezo todo en el medio teniendo cuidado, mucho cuidado de nunca pasarse. ¿Ven? Ahí se ve bien la acción. Lo que les decía, desde este ángulo, se ve más como, como va despejando el material. ¿Ven? Esta pieza como era un poco corta, y me, me obligó a cambiarme de, de lado un par de veces y cosas así para su, asegurarme de siempre tenerla bien agarrado, pero se hace relativamente muy rápido en la sierra de mesa este tipo de uniones, verdad? Ahí estoy este bueno prolijeando igual un poco, aunque queda bastante perfecto con el con el formón, porque igual algunos pedacitos están un poco más levantados. Así que nada, termino de, de pasar una lija para que quede todo perfecto. Y ahí mido, a ver si hay que rectificar alguna madera o algo, alguna medida. Y vale, una vez que lo tengo, simplemente lo armo. Si no está trabado, se desliza, ¿verdad? Sin ningún problema. Ahora, lo que voy a hacer son dos agujeros de 10 milímetros, en este caso. Y le voy a poner unos tarugos que hice yo mismo, también de 10 milímetros. Son tarugos hechos de terciado. ¿Vale? Y van a ver, solamente al poner los tarugos, ya queda trabado. Ya no va a ningún lado, ¿verdad? Ahora igual hay que poner la cola y todo lo demás y terminar el trabajo. Pero bueno, la traba la hace el, el, el tarugo, digamos. Ahí estoy poniendo cola, me fui un poco con la cantidad de cola descomunal. Bueno, el tarugo, vieron que lo hago rodar por la cola y lo envuelvo en cola. De esa forma todo el tarugo queda encolado y va a quedar mejor. Ahora corto el exceso de tarugo, luego lijado que creo que ni lo muestro y eh, este, por último le di un aceite de linaza simplemente para que se viera más bonitas las piezas para ustedes ¿Vale? ahí estoy también resanando un poco los lados bueno ahí ya los había lijado que como les decía no les mostré el uso lijado porque no tiene ningún cuento y acá simplemente lo que voy a hacer es darles una manito de Aceite de linaza para dejarlas listas y que se vean bonitas simplemente. Eso fue todo sobre cómo hacer eh, una unión a media madera con Milano, con la de Milano y con traba de tarugo. Dos métodos diferentes que logran más o menos lo mismo. Si les gustó el video no se olviden de darle like, de suscribirse, de comentar y todas esas cosas. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados desde Uchupureo. Chile, Raúl, Madera Reclamada.